Existe un temor entre propietarios de inmueble sobre si un arrendatario puede llegar a tener derecho de convertirse en poseedor y posteriormente en propietario del mismo por ocupar el inmueble por muchos años. Y aunque parezca un mito urbano, sí hay un evento en el cual esto puede convertirse en realidad. Y es la razón por la cual a algunos propietarios les conviene tener su inmueble vinculado con una agencia inmobiliaria Quédate hasta el final para averiguarlo y bienvenido a Derecho Inmobiliario. Durante muchos años, como profesor de una escuelita, don Lázaro se hizo a su casita. Y años después que logró pensionarse, se fue para Estados Unidos, dejando encargado al arrendatario que él mismo había conseguido que le consignara en una cuenta bancaria. Un año después, el arrendatario cayó en mora. Y la sorpresa fue que nadie le iba a reclamar por los dineros que no pagaba. El arrendatario supuso que de pronto el señor Lázaro había fallecido. Y simplemente dijo, pues el día que vengan a sacarme de aquí a reclamarme la plata, pues me tocará irme y pagar. Y así pasó otro año. Y el arrendatario se ve en necesidad de ejecutar reparaciones en el inmueble. Ya un familiar le dijo, pues sabes, empieza a pagar el impuesto predial. Porque si cumples 10 años aquí puedes prescribirlo en efecto al cabo de esos 10 años el arrendatario adelantó el proceso y se convirtió en dueño y sí, es cierto cuando un arrendatario paga cánones de arrendamiento está reconociendo dominio ajeno y así pasen 10 20 30 años y si los que quieran jamás podrá convertirse en poseedor del inmueble pero qué ocurre cuando el arrendatario deja de pagar y nadie viene a reclamarle por las por la deuda o nadie le inicia un proceso de restitución para sacarlo. Eso significa que a nadie le importa ese inmueble. Y en ese caso, sí se iniciaría una posesión del mismo y solo se espera 10 años para adelantar el proceso que permitirá convertirlo en propietario del inmueble. Si en su lugar ese inmueble hubiese estado alquilado a través de una agencia inmobiliaria, jamás hubiera permitido la posesión del inmueble porque estaba obligada a iniciar las acciones de cobro e incluso las acciones de lanzamiento. Adicionalmente, las inmobiliarias están facultadas por ley para interrumpir una prescripción. Por otro lado, si el propietario llegara a fallecer, la inmobiliaria está obligada a seguir administrando el arrendamiento de ese inmueble porque si ella deja de hacerlo puede perjudicar a los herederos y sería responsable por esos perjuicios. Antes de darte mi recomendación te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que te avise cada vez que publique un video nuevo. Para aquellos propietarios que de pronto se van a ir del país, para aquellos que de pronto no tienen familiares conocidos, la recomendación es que dejen sus inmuebles con una agencia inmobiliaria, pero eso sí suscriban un buen contrato de mandato. De esta forma, en el evento que ustedes llegaran a faltar, por lo menos sus familiares se podrían acercar a la inmobiliaria en cualquier momento y no van a tener las dificultades que sí se le pueden presentar como cuando alquilan de manera directa. Otra recomendación. Dejen de estar sacando a sombrerazos a esos arrendatarios que ya llevan varios años en el inmueble y hasta pagan de manera cumplida. Todo por ese miedo que si se quedan por mucho tiempo entonces se hacen dueños. Mientras que un inquilino a ustedes les paguen la renta, no se preocupen porque está reconociendo de derecho ajeno. Es decir, el arrendatario es un simple tenedor, por lo tanto no se convierte en poseedor del inmueble. Ya para pasar a mis comentarios al margen, recuerda suscribirte al canal, activar la campana, compartir el contenido, dejarme tus comentarios y regalarme un like. Recuerda que todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche tenemos un video nuevo. Mensaje para esos propietarios que no tienen el inmueble con inmobiliaria pero que tampoco les piden recibos a los inquilinos. No cometan ese error, entréguele un recibo y usted quédese con copia del mismo para que quede constancia que hay un reconocimiento de que usted es el dueño. Para esos propietarios que sí me van a hacer caso y van a firmar contrato de mandato con las inmobiliarias, no escondan esos contratos porque se les pierden y no hacemos nada. Prontamente les voy a enseñar a hacer contratos a, en blockchain a todos para que podamos tener esos contratos en la nube y que esté disponible en cualquier momento y para cualquier persona que realmente lo necesite. Y el mensaje para las inmobiliarias es cuando ustedes de pronto sospechen que un propietario ha fallecido no dejen de consignar en la cuenta bancaria que le suministraron en el contrato de mandato para la administración del arrendamiento y si ese arrendamiento se llega a terminar tienen que seguir entregándolo en arrendamiento porque si no lo hacen perjudicarían a los eventuales herederos que después aparezcan.